El Departamento de Cultura del Ayuntamiento Municipal dio a conocer a las aspirantes a Reina de las Fiestas Patronales Santa Ana, que se desarrollarán del 19 al 26 del presente mes en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La prensa de Reinado Santa Ana Infantil y Reinado Santa Ana, ya de las candidatas más Estamos aquí dando las pautas a seguir. Yo soy el encargado del Reinado Infantil, como cada año. de niñas muy talentosas que están eh, participando con nosotros aquí en el eh, las candidatas están preparándose en lo que es el entrenamiento personal estamos en clases clase de baile, oratoria y un sin número de clases más que se les están dando eh, por vía del ayuntamiento municipal el espectáculo es el, el domingo 14 este domingo 14 a las 9 de la mañana así que toda la población de esta clase cita con nosotros para que veamos una noche de talento, de niñas eh, sumamente carismáticas y con esografía un montaña espectacular que lo llenará de entretenimiento para todos ustedes. Hemos recurrido este año olvidar las lenturas, olvidar los cristales de su olvidar las piedras brillosas, para presentar en esta nueva de prensa a la muchacha una propuesta sencilla y humilde, pero que tiene un mensaje grandísimo, el mensaje importante de proteger el medio ambiente. El acto se realizó este viernes en el Salón de Eventos del Ayuntamiento Municipal. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.